Pole Position para Carlos Sainz en el Gran Premio de Estados Unidos. Tercera vez que el piloto español largará desde el primer cajón de salida. Eh, la parrilla de la Fórmula 1. Sin embargo, quizás es la Pole Position eh, que más pudo disfrutar. Una, una clasificación en la que fue el mejor. Eh, quizás por su propia cuenta. Sin de perder de ningún factor externo como ocurrió en las anteriores oportunidades. Recordemos el Gran Premio de Gran Bretaña, en una Q13 en la que hubo banderas amarillas y se terminó beneficiado justamente para lograr esa primera pole. Y después en el Gran Premio de Bélgica, en el que obtuvo la primera posición de partida debido a una sanción por cambio de motor de Max Verstappen. Y lo que se vio este sábado en el circuito de las Américas fue un muy buen nivel de Ferrari, aunque también se vio en una pista... Eh, muy patinosa, con mucho viento, no en las condiciones ideales, más allá de, de ser una, un día soleado eh, en el circuito de Texas Y también eh, en el que hubo quizás un sentimiento de pesar eh, debido a la reciente noticia del fallecimiento del fundador de Red Bull, Dietrich Matesich eh, Por lo que el ambiente en el paddock eh, no era el mejor y ya hablando de lo que ocurrió en la pista, ya en la Q1, eh, Ferrari mostró ese buen eh, rendimiento que tuvo sobre todo en el primer entrenamiento, eh, en el que también lideró Carlos Sainz y en donde el español también eh, logró el mejor tiempo en esa Q1, eh, por delante de su compañero Charles Leclerc y también de, Verstappen, de Max Verstappen, y también en el que hubo, eh, por ejemplo, la eliminación sorpresiva de Esteban Ocon, de un Alpine que, que venía para estar eh, luchando por ser la cuarta fuerza y muy cerca de Mercedes sin embargo el francés tuvo una clasificación para el olvido y ya el acudos, 2 después de aquel primer dominio de Sainz esta vez fue Charles Leclerc el que lideró las acciones Esta vez eh, con 6 en segundo lugar y luego con Max Verstappen una sesión en la que hubo quizás algunos problemas de algunos pilotos con el tema de los límites de la pista eh, tanto Yuki Tsunoda como Wang Yusou tuvieron problemas eh, con el, los límites de la pista y se les borraron algunas vueltas, eh, una situación que benefició a Norris que estaba eliminado pero ante la defección de sus rivales que tuvieron sus vueltas borradas pudo clasificar a la Q3 y ya en esta instancia, en la última eh, ronda de la clasificación, fue Carlos Sainz el piloto más consistente. Eh, aunque primero fue Charles Leclerc en el que empezó liderando, con primero un registro eh, cercano al 1.34, un registro que no se había cansado en todo el fin de semana de Austin, y eh, un registro que finalmente Sainz pudo mejorar. Y frente a sus rivales, tanto Leclerc, como Verstappen, ambos eh, pilotos habían comenzado muy buenas vueltas en los primeros y en los segundos sectores Sin embargo, los dos pilotos en el último sector, en, esa, en ese parcial 3 con esa complicada curva Andretti eh, Tuvieron problemas y perdieron eh, por muy poquita diferencia frente al español Por menos de una, una décima eh, la posición de, de partida eh, que tendrá mañana en el Gran Premio de Estados Unidos en el caso de Leclerc igualmente el Monegajo cuenta con 10 posiciones de penalización para la carrera por lo que largará decimos segundos y de esta manera eh, tanto Sainz y Verstappen largarán harán de la primera fila este domingo en el circuito de las Américas ¿Opina qué te pareció esta clasificación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos?